Eh, comenzar la sesión en relación al tema eh, le he puesto un enlace a los que ya tienen el chat eh, vuelvo a publicarlo ahí está el enlace donde está algunos temas que vamos a ver Después también es, esa es la línea de investigación y lógicamente el curso eh, que se les ha compartido a través de diferentes medios, se les va a volver a poner acá. Bien, también se les ha invitado al Google Classroom para que se inscriban. Eh, como verán, hay bastante material y es interesante que se organicen y definan pues, si se quedan o se van. Por el, el curso tiene que seguir en el tema que, que nos toca cada día. ¿no? Entonces voy a eh, hacer la dinámica. Comencemos, porque ya son 4 y 13 minutos. Yo, más o menos hasta 5 o 6 minutos antes de las 6, voy a ir a clase porque después tengo que dejar la plataforma para volver a entrar, pero con otro curso, que es el comercio internacional. Entonces, eh, vamos a, a tener en cuenta ese detalle, ¿no? Bien, el curso, como se explicó ayer, tiene varios temas. Y voy a presentar el, en la pantalla eh, varios aspectos que quisiera compartir con ustedes. bien Primero, mencionarles que tenemos una, un curso, una plataforma que es este de acá. Bueno, vamos a ponerlo mejor así. Modelo de gestión empresarial, eh, tiene una serie de materiales, ahí está los que me han aceptado la invitación, se les ha enviado todo lo que estaba en la lista de Excel que me ha llegado y eh, vamos a comenzar. Pues. El trabajo de la clase está detallado semana a semana, ¿no? y vamos a comenzar con la semana 1. Acabo de poner un segundo enlace que lo vamos a ver uh, después en el segundo en la segunda hora y vamos a dejar una actividad para la próxima semana. ¿Está bien? Como dije ayer, son actividades síncronas, que son los que hacemos en clase, más actividades asíncronas, que es lo que se hace entre semana y semana. O sea, yo he tenido clase ayer con ustedes hoy también y les voy a dejar una actividad para que lo vayan haciendo y lo pongan en su blog. Ustedes tienen un blog, que el enlace también les he enviado, no, la invitación también. Yo creo que aquí está. ¿Dónde estás? Este es el blog? Este es otro curso, pues. esto es otro level, pues. este es curso para aliancista por si acaso, este es curso para cremas. Entonces eh, en la opción chat, voy a dejar de compartir porque desaparece la opción chat cuando comparto. Ahí pongo pegar. Ahí este el blog. no Este es el blog que ahí debe poner sus tareas. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, estábamos acá. ¿Está bien? Entonces, eh, la tarea que deje en la segunda hora, la tienen que hacer en el blog y la present presentarlo o compartirlo sustentarlo en la semana que viene. ¿Está bien? Eh, yo no me hago problemas, haya un alumno, haya dos, tres o cien alumnos. Por ejemplo, la semana pasada hemos editado a los ingresantes una semana, un total 140 alumnos. Eh, no, a mí no me hace mella que sea uno, dos o muchos. Lo importante es estar preparado y hacer la clase lo más llevadera y aplicada posible. Bien, entonces, ustedes tienen acceso a este Google Classroom y vamos a comenzar mencionando ya mucho de lo que hemos presentado ayer, está acá, pero no está de más mencionarlo. ¿no? Aquí está la plataforma que integra todo. Esta plataforma tiene pues toda la información y aquí está la lista de asistencia. ¿no? Formulario de asistencia. Entonces acá ingresas y marcas tu asistencia. ¿Está bien? Después hemos visto el sílabus hemos explicado cada parte del sílabus ¿no? Son seis temas, cinco temas en realidad. Este tiene dos acá, dos temas. Y básicamente vamos a desarrollar semana a semana estos temas, pero con un enfoque eh, aplicado. ¿no? Dice así, eh, el curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos que veamos y eh, ver eh, eh, en la ingeniería, tanto industrial como sistema, su aplicación en casos. Felizmente, el desarrollo de, de, de nuevas aplicaciones hoy en día, como van a ver en la segunda hora, permite graficar eh, los temas calientes que le llamamos, que temas que tienen mayor implicancia, sobre cualquier línea de investigación. ¿eh? Y no vamos a hacer cualquier línea. Cada especialidad industrial y sistema tiene nueve líneas de investigación que son los marcos sobre los cuales ustedes deben desarrollar eh, los temas de su interés en la especialidad. Y después viene, pues, el, el material que está también en la binder Y después aquí están las líneas de investigación, que es la que vamos a hablar en la segunda hora. Un libro de modelo de gestión empresarial, que es el que se usa bastante. Este libro está todo completo después hay libros de logística el tema de logística es muy amplio en el curso eh, está el bloque ya les he presentado y también tenemos acá el material eh, que muestra pues que ustedes en cual están ¿no? algunos dicen que son milenios otros que son generación Z ¿no? vamos a ver y por último están las competencias que buscamos eh, desarrollar en el eh, tema educativo. ¿no? Esas competencias las hemos visto también detalladas en el sílabus ¿no? En este sílabus. Aquí están las competencias. ¿Por qué es necesario hablar siempre de competencia? Porque al final del curso debemos comprobar que realmente conoces los temas relevantes en relación a lo que buscamos al inicio ¿no? eh, del curso. Y eso es, se llama competencias. Bien, entonces ese es el primer punto relacionado a la IBINDER. Un segundo punto es el este de acá, modelos de gestión empresarial. Aquí hemos visto ayer varios, eh, esto del Wecalet es bastante completo, tiene todos los enlaces y eh, hemos visto varios temas, ¿no? por ejemplo, quizá este es un video sencillo, aquí está el esquema de modelo de gestión que resume un poco eh, lo que explicamos ayer con un gráfico, que es el modelo de gestión, cómo eh, sirve para la educación de ustedes, que tenemos estos cinco temas, vamos a buscar obtener resultados que permitan que las competencias de análisis crítico, observación eh, y mejora de su profesión, eh, permita a través de un sistema de evaluación que vamos a hacer sincrónico y asincrónico. ¿no? Todo este campo es sobre el sistema empresarial. ¿no? Eso es lo que vamos a orientar nuestro trabajo. Hemos hablado de eh, cómo ha habido la evolución de la industria 4.1, de 1.0 a 4.0. Eso es en el campo del esquema. Aquí tenemos los contenidos digitales, que es un blog que resume todo, hemos visto ayer esto, estoy haciendo un repaso de lo que hemos visto para comenzar la sesión del día de hoy. Entonces, eh, hemos visto también eh, información de la industria 1, 0 a 4 después eh, aspectos importantes de la primera revolución industrial a la última, que es eh, un poco, esto, modo de resumen, podemos decir que, que hay un, una evolución. ¿no? Nosotros como ingenieros tenemos variedad de, de, de tecnologías, algunas de la 1.0, otras de la 2.0, la 3.0, y algunas industrias en el país tienen 4.0. Y aquí se debe esa diversidad porque no hay un estándar. Lo dijimos ayer cuando hicimos una aseveración que el desarrollo tecnológico, para las organizaciones, tiene que llevarse a cabo en paralelo con una promoción ah, no. e eh, implementación de políticas de Estado. Entonces vimos que en el país no hay una consistente eh, y de mediano plazo políticas de desarrollo en el sector de producción, manufacturero, que pro, permita a las organizaciones invertir sostenidamente en mejora de su calidad, productividad, eficiencia. Bien, eso por, al no hacerlo el Estado eh, se, se hace en forma de iniciativa por los sectores, las empresas. Y ahí viene la, dis, eh, la diversidad de, de avances eh, en la productividad y eficiencia en los diferentes sectores que tenemos, ¿no? Eh, bueno, acá se hace una, una explicación muy detallada eh, y el tema que me gustaría hablar es esto, ¿no? La fábrica inteligente. Sabemos que hay edificios inteligentes, hay organizaciones inteligentes, ¿no? La palabra inteligente está más relacionada a cómo la tecnología hace que tú te comuniques y establezcas las redes lo más eficiente, o sea que aproveches el máximo el proceso o los resultados del proceso y optimizas el tiempo. Entonces, en la nueva revolución industrial no ha hecho sino multiplicar la velocidad y el alcance y el impacto de las herramientas que surgieron en el periodo de la... Revolución, eh, que se habla acá, ¿no? Internet de las cosas. Pero sí existe algún estandarte de esta nueva era, como son las fábricas inteligentes. Lugares de producción en los que los dispositivos están conectados entre sí con el objetivo de determinar las barreras entre la demanda, el diseño y la fabricación. El objetivo, que la producción sea más eficiente y reducir costos de fabricación. De nuevo, puede Parecer que hemos tocado techo, pero nada más lejos de la realidad. Los avances continúan y lo que algunas películas mostraban como futurista ya están aquí. No hay más que echar de vista atrás y recordar el coche volador de la película de Regreso al Futuro, que en nuestros días ya es más que una realidad, que una ficción. Bien, eh, esto es interesante como resumen, de, digamos, pero lo que podemos mencionar es que ya no nos llama la atención el desarrollo y nuevos cambios. El problema es que estos cambios que se dan en el país son así pinceladas o de algunas empresas que tienen capital y han priorizado esa etapa. Pero como país no hay esa promoción. ¿no? Hay algunos temas que se hacen, pero que el problema no es promover dispositivos legales, sino de la mano de eso que haya una acción efectiva en el mediano plazo del Estado, ¿no? que es lo que se adolece, por lo que en este domingo vamos a tener elecciones y muestra clara es que no tenemos un candidato idóneo, ¿no? y menos, el día de hoy me doy con la sorpresa, de que quién es la, si en caso lo vacan a Johnny Lescano, ahí viene señorita Carol, Carol ¿quién va a ser la primera vicepresidenta? ¿No? Señorita Carol, que está buenas tardes ingeniero. Sí. ¿Quién es un hombre o una mujer? La primera vice, vicepresidenta de Johnny Lescano. Eh, no, no tengo enterado, no estoy enterada de ese dato, profesor, disculpe. Es una mujer que no llega a los 40 años, que es enfermera, no porque sea mujer hay que menospreciarla, pero que ha trabajado dos años, en 20 años de ejercicio profesional, solamente ha trabajado dos años. Y no sabe dónde está parada en política. Y esa va a reemplazar a Escano si lo va a cantar probablemente que lo hagan. Entonces, eh, ese es el tipo de, de inmadurez. o No es por hablar del escano o tal partido, sino, les pongo como ejemplo, ¿no? eh, Vivimos en un país donde eh, la informalidad política, el, eh, lo que se ha trastocado en, en entender el país como una acción de servicio, eh, ha pasado pues a, a una acción de, de favoritismo y de, de ventaja para uno. Entonces, eso es una de las razones por las cuales el país en forma integral no avanza en sus políticas de, de desarrollo. Bien, eh, entonces volvemos acá y aquí está lo que mencionamos en un momento dado, el cono de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es esto del cono del aprendizaje? Y eso es bueno que lo manejemos porque eh, nosotros tenemos datos, un conjunto de datos escritos, es un texto, un conjunto de textos relacionados, es un conocimiento y la inteligencia y la información capaz de crear Nueva información con esos conocimientos. ¿Y qué es la conciencia? ¿No? Es la inteligencia capaz de percibirse y de solidarizarse, como lo que estamos comentando, con otras realidades. Y capacidad de comprender o comprenderse o de transformar o transformarse. O sea, existe ejemplos de otras realidades. Por ejemplo, hace más de... 40 años o más. Corea, del eh, sur, era menos desarrollado que Perú. Han pasado más de 40 años y miren la diferencia. Entonces, eh, y la población más o menos era la misma. Entonces, eso un poco no depende de, del país, depende de cómo se desarrolla la simbiosis de Cómo administrar una, un país, cómo las leyes se deben implementar y cómo es el trabajo de cada unidad, ¿no? Que vienen a ser las empresas. Entonces, esto lo hemos visto de la industria 1.0 a la 4.0. Pero aquí está un tema que me interesa compartir. Miren, el aprendizaje, ustedes que ya están por egresar, su aprendizaje más es lo que yo hago haciéndolo, más que leer, o escuchar, ¿no? o ver imágenes, ¿no? o ver una película. Yo quizá les puedo pasar un video, les puedo hablar bonito, eso ustedes lo leen o lo ven, y eso no. Por eso es este esfuerzo mío de darles todo el material desde el inicio, es para que ustedes, porque ya van a terminar, eh, lo peor que pueden hacer es eh, sentarse, mirar, aceptar eh, pasivamente y eh, terminar eh, haciendo más de lo mismo. ¿no? La idea es haciéndolo, participar. Es actitud crítica, hacer cosas. Y van a ver, en un ratito les voy a mostrar en la segunda hora, ¿Cómo se puede hacer cosas con la información que tenemos? Y van a tener que hacerlas si quieren quedarse en el curso, ¿no? Porque a mí, con la sinceridad del caso, me interesa que todos aprueben. No me gusta desaprobar. Algunos que han sido alumnos míos verán que yo no pongo las cosas difíciles. Pero sí... Exijo mínimo asistencia a clase, mínimo dar las evaluaciones, mínimo hacer sus trabajos. ¿no? Es como un contrato. ¿no? Al inicio de clase hacemos un contrato. Ustedes hacen su labor, como alumnos que van a aceptar el curso con las reglas del sílabus, hacen su labor y yo también hago mi labor. ¿no? Me preparo aguamena las clases, los materiales, cumplo con los tiempos, ¿no? entonces ese es un contrato, es un ganar-ganar. Ganan ustedes con unas buenas clases, pero ganar con buenas clases no significa que yo miro, veo y nada más. ¿no? Para yo ganar es Aprender. Y se aprende, como verán en el gráfico, haciendo. Entonces, y el otro que ganas es el profesor. Porque qué satisfacción la mía que todos aprueben, que todos eh, en el futuro, eh, lo que hemos compartido en estas horas, les sirva para ustedes. ¿no? Ese es en realidad eh, el mensaje de todo buen curso que se debe dar. Bien, entonces... Eh, una, ya explicamos estos gráficos, explicamos el video ayer de esto, vimos también el ISO y de, vimos algunos temas acá relacionados a. Vamos a poner un poquito más grande. Vimos eh, la gestión por procesos, eso lo vamos a ver ahorita. Acá hay varios modelos de gestión, ¿no? Eh, y el lienzo de Canva, un modelo de estará, variedad de, de, de, de temas que hay, realmente hay mucho, mucho. Por ejemplo, este es un curso muy bonito, este de acá, que le sugiero para su formación hacerlo. ¿no? Es un curso de cursos, ¿no? cada uno de estos enlaces es un curso. Acuérdense jóvenes que ustedes al egresar no se llevan a llevar nada físico. Yo hace 50 años, cuando salí de la FIS, llevaba en un brazo, me compré mi manual de Formoso, tremendo manual de industria de procesos químicos, y mi manual de Perry, de producción. Mucha contento, tenía como un diccionario así grande. Eso era lo que tenía yo, papel, impreso, lógicamente, eh, pero hoy en día ustedes no se llevan, nada, todo es digital. Entonces, y, y, y con el, la salvedad que en dos años, si es que no se actualizan, vuelven a cero. Entonces, ahí es donde sus competencias, sus capacidades... De estar vigentes profesionalmente requieren una mayor dedicación. Entonces, estos cursos tienen un montón de aplicaciones. Miren, cada uno de estos cuadraditos son cursos. ¿eh? Lógicamente yo no voy a ver esto eh, en el curso, ¿no? pero sí les sugiero. Y el primero, que es el que es, es, tiene un montón de cosas. ¿no? El señor este Stimblad fue el que hace muchos años ya no está esta plataforma activa, eh, pero desarrolló este curso. Ahí está todas sus clases. ¿no? Tiene como... ¿Cuántos módulos tiene? Edad? Módulo 2, 3... Y eso es un curso nada más. Steve Black es uno que ha trabajado bastante el tema del modelo de negocio. Eh, bien, como verán, yo no quiero apabullarlo de cosas. Primero hablemos así en sencillo. ¿no? Eh, somos ingenieros. Ingenieros industriales. No sé si hay alguno que de sistemas. Es, eh, señor Ancaye, ¿usted es de industrial o de sistemas? Yo soy de la carrera de industrial ingeniero. Ah, gracias. Entonces todos somos industriales. Entonces el, el tema de ingeniería industrial es muy importante porque nos centramos en la, una organización llamada empresa, que puede ser productiva, manufacturera o de servicio. Y hay dos elementos claves, ¿no? Es, en alguna de las áreas tengo que ver cuál es la que genera más valor. Todas las áreas o todos los procesos. Eh, hay procesos que simplemente son continuación y, y hacen actividades repetitivas. Hay otros procesos que son críticos y que si hacen baja un nivel de, de eficiencia, repercute en la economía de la organización. ¿sí? Entonces... Eh, hay que siempre cuidar ese tipo de, de aspectos críticos en una organización. De eso se trata el ingeniero industrial. ¿Sí? Eh, y por eso tenemos eh, varios modelos, ¿no? El señor Stipland lo que hizo fue, y con gran éxito, identificar una metodología que ocurría lo siguiente, ¿no? Eh, normalmente los cambios eran cambios en áreas o cambios con nuevos métodos, pero se olvidaba que la organización en sí, por el efecto de las nuevas eh, formas de organización y tecnología, también cambiaba. O sea, no cambiaba el proceso por el efecto de la tecnología, sino toda la organización. Y eh, él desarrolló una propuesta visual que le llaman el Comeback, que muestra ambas cosas, ¿no? Eh, muestra lo, los elementos críticos, pero también muestra los proveedores, eh, el concepto de, de consumidor, eh, el elemento de, de, de contabilidad costos, ¿no? Eh, lo integra muy, muy interesante... Y después el libro que les he puesto al inicio, el libro del curso, que, que lo pone en forma visual. ¿no? En ese sentido, es este material, ¿no? Que les digo, estoy acá. Eh, si hablamos, pues, esto lo he puesto para lo de ingeniería de sistemas Un avance de, de lo que le he mencionado, de la falta del Estado. El Estado, en octubre... El año pasado, septiembre, octubre del año pasado, ha dado un proceso de, de, de política para desarrollar la transformación digital en el país. ¿No? Eh, en este momento, el profesor Wester Sela está en el Ministerio de la Presidencia como asesor en, en inteligencia artificial. Ha dado algunas políticas de inteligencia artificial para el desarrollo en el país, pero son, digamos, pequeños esfuerzos. Pero que no, digamos, todavía podemos decir que ya, eso lo vemos, tiene que darse sostenidamente en el tiempo, como he mencionado. Sí. Eh, bien. Entonces, como vemos, hay bastante información. No es cuestión de apabullarlos a ustedes, sí, pero, pero es bueno que se interesen. ¿Está bien? Se interesen porque clase que no viene, van a estar perdidos. Eh, no voy a repetir. Profesor, no vine, soy aliancista, repítame. No. ¿Sí? Y todas las tareas que se van a poner en el blog quedan registradas minuto, hora y segundo en el blog, porque ustedes van a ser autores. Entonces, eh, ya depende de la dinámica que le den, el tiempo que le asignen ustedes. Eh, ya como profesionales, que ya prácticamente son, tienen que saber administrar sus tiempos. Aquel que me pone una excusa, le diré, sí, regular, ¿no? pero realmente un ingeniero no debe poner excusas. Soluciones de extraer. ¿Eh? Bien, entonces, el, hay varias cosas que quisiera mostrar en este tema de, de modelo de gestión. ¿no? Eh, quizá lo que muestre es esto, que es lo que quiero poner, casos de modelos de negocio. Caso. Estoy sintonizando hasta las 5 y ahí comienzo la parte que práctica casos de modelo de negocio casos por ejemplo existe una eh, tendencia de mejora de, de los telares ¿no? a un tipo de línea de producción a una esa línea hacerla automatizada a través de un robot y ahora el robot que sea auto, digamos, se corrija solo y eh, tenga autonomía por, por internet. ¿no? Entonces, eh, hay un campo amplísimo acá, que si se puede dar cuenta, este plazo de, de, de mejoras ha sido muy, muy corto, frente a todo lo que ha sido la, las anteriores evoluciones. Eh, y esto lo podemos ver acá. En la cuarta revolución tenemos eh, un manejo un poquito más de, por etapas. ¿no? Casi muchas áreas ahora en la logística se manejan con pequeños robots. Eh, un éxito del señor Stibler de su metodología es que revolucionó el concepto de eh, análisis del modelo con lo que le llamamos metodología ágil. Eh, ¿Qué es una metodología ágil? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. ¿no? Una metodología ágil es cuando eh, yo quiero algo pero no tengo idea concreta de cómo hacer el producto que quiero. Por otro lado, el que va a desarrollar el producto para este, esta necesidad que, que, que quiere el, el, la persona que quiere contratarlo, entonces, sabe mucho de aplicaciones, desarrollo, pero el, la persona que... Quiere algo y no sabe cómo definirlo. Entonces, quiere contratar a esta otra persona. El problema viene a ser que esta, el técnico no sabe bien lo que quiere el otro cliente. Y el cliente no sabe bien detallar lo que quiere como producto terminado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí nace una nueva forma de trabajar. Es El cliente le dice, yo quiero esto el técnico le, lo usa su aplicación y le da un prototipo. Ese prototipo lo muestra al cliente y el cliente le dice, no está interpretando lo que yo quiero, haga estos cambios, hace los cambios. Vuelve a, a modificar el prototipo y saca la versión 2 de ese prototipo. Lo vuelve a revisar el, y ya más o menos tiene algo de lo que él quiere. Lo deja sus observaciones y le pide que haga modificación al siguiente al equipo y hace otro prototipo y así va ajustando para que al final ya cuando el prototipo después de varias correcciones logra la, casi 100% de lo que quiere el cliente ya el técnico ha logrado o el empresario el proveedor ha logrado lograr ese match, ¿no? Y ese proceso que al inicio ninguno de los dos sabía el producto que iba a tener final, ese proceso de ir decantando con prototipos y pruebas y prototipos para tener el producto final, ese es el inicio de lo que se llama eh, producción ágil. Eh, y en el menor tiempo que lo hagas, vas a poder tener un, una propuesta de servicio en beneficio de lo que la organización quiere, hoy en día eh, la metodología es que se emplea en varios temas, ¿no? y acá los secretos, este es un video que no quiero molestarlos con tantos videos, eh, el caso de, de Netflix, ¿no? que ya la señorita Caro ayer lo mencionó, pero acá... Eh, Vamos a poner este video tan sencillo que sí explica el, lo que es la industria 4.0. Hola, les saluda el profesor. El El día de hoy vamos vamos hablar hablar de la la industria En este video no, no, no, no, enfocarnos enfocarnos en teóricos, teóricos, sino que vamos vamos explicar explicar esta revolución revolución va va cambiar el estilo estilo de vida de todos ustedes y y la la forma de hacer negocios. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. En la actualidad, todos hablan acerca de la industria 4.0. Y si buscamos en internet acerca de este término, encontraremos una inmensa cantidad de información, que van desde artículos científicos, boletines de prensa, documentales de televisión, libros y hasta foros y conferencias. Esto demuestra la importancia que involucra la Cuarta Revolución Industrial en la sociedad mundial. ¿Pero en qué consiste la industria 4.0? ¿Cómo va a afectar nuestras vidas? Sabemos que la industria 4.0 involucra muchas tecnologías como la robótica, Big Data, computación en la nube, sistemas autónomos, Internet de las cosas e inteligencia artificial. Pero muy pocos están conscientes de los cambios que va a tener. Si es que buscamos el concepto de industria 4.0 en internet, aparecerán conceptos como este. Pero si explicamos la industria 4.0 de esta manera, muchos de ustedes se aburrirán y pondrían una cara como esta. Así que vamos a tratar de explicar de una manera más ilustrativa qué efectos está trayendo la industria 4.0 en nuestra vida. Pero antes, veamos muy brevemente cuál ha sido la evolución de la industria desde el punto de vista histórico ya que si existe la industria 4.0, significa que existieron tres versiones anteriores. Le aseguro que esta parte va a ser muy breve. Si recordamos la evolución de la industria, primero tuvimos el periodo de la industria 1.0, también conocido como la primera revolución industrial. Esta etapa, que comenzó en 1784, se caracterizó por la producción basada en maquinarias y por la aparición de transportes de carga masiva, como el tren a vapor. Esto fue posible gracias a la invención de la energía a vapor y de la energía hidráulica. Estos inventos permitieron que la cantidad de producción aumentara increíblemente y que el costo de los productos cayera considerablemente. Por ejemplo, la producción de hierro en Reino Unido aumentó de 30.000 toneladas a un millón para el año de 1810. Luego, en 1870, se dio inicio a la segunda revolución industrial. Esta etapa se caracterizó por la invención de la energía eléctrica y de la línea de ensamblaje. Estas mejoras hicieron posible la producción en masa e hizo que el precio de los productos bajaran tremendamente. Por ejemplo, gracias a la línea de ensamblaje iniciado por Henry Ford, hizo que la producción de los carros aumentara en 800% y que su precio se disminuyera a casi la tercera parte del precio inicial. Luego, a partir del 1969, comienza la industria 3.0, la cual estuvo caracterizada por la producción automatizada de productos, la cual fue posible mediante la aplicación de la electrónica y de la tecnología de la información. Es en esta etapa cuando las personas comienzan a trabajar con computadoras y con robots. Y ahora, ya estamos viviendo la era de la industria 4.0. Esta etapa se caracteriza por un sistema de producción inteligente con decisión autónoma. Es decir, la idea es que las computadoras y las máquinas vayan tomando sus propias decisiones en el proceso de producción. Y que exista cada vez menos intervención humana. Y Esto es posible gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data, computación en la nube, robótica, entre otros. Aunque la industria 4.0 comenzó como un término para describir las nuevas tendencias de las industrias de producción, actualmente se los utiliza como sinónimo de transformación digital. Es decir, como el proceso por el cual las empresas y la sociedad Organizan sus métodos de trabajo y estrategias para obtener más beneficios gracias a la implementación de las nuevas tecnologías. Ahora que ya hemos visto la evolución de la industria hasta la actualidad, comencemos a ver lo que realmente nos interesa. Expliquemos qué cambios va a generar la industria 4.0 en nuestras vidas y en la forma de hacer los negocios. El primer gran cambio que está generando la industria 4.0 es la integración de las tecnologías de la información y comunicación en las industrias de manufactura y de servicios. ¿Pero qué significa esto? Vamos a explicar con algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una fábrica de automóviles. Como pueden darse cuenta, ya casi no existe la participación de los seres humanos. Este ejemplo que vimos corresponde a la fábrica de Tesla, ubicada en el estado de California de Estados Unidos. Muestra cómo los procesos de fabricación están totalmente automatizados, haciendo que la participación de las personas sea cada vez menor en el proceso de manufactura. Y esto ha sido posible gracias a la aparición de nuevas tecnologías como los sistemas de sensores, internet de las cosas, redes de alta velocidad, aprendizaje de máquina, big data y robots autónomos. Pero en la industria 4.0, la automatización va más allá del proceso de manufactura. El desarrollo de robots y carros autónomos inteligentes está permitiendo que la automatización se implemente en todo el proceso de la cadena de suministros incluyendo el manejo de inventarios y la entrega de los productos. Como pueden ver en este video, el inventario de las bodegas en Amazon son abastecidos por pequeños robots que se mueven autónomamente para cumplir con los pedidos de los clientes. Y Amazon no es la única que utiliza este tipo de sistemas. Otras compañías como Alibaba, que es la competencia china de Amazon, también está utilizando sistemas similares. Otras empresas están utilizando los avances tecnológicos para incorporar la automatización en la entrega de productos. Por ejemplo, la empresa Nuro ha desarrollado unos vehículos autónomos de tamaño reducido para realizar la entrega de productos a los consumidores. En este momento, usted puede hacer el pedido de víveres por internet y puede solicitar que sus productos sean entregados por estos automóviles totalmente autónomos. Como podemos darnos cuenta, la mayoría de los productos de la industria de manufactura están siendo automatizados y ello está causando que la participación de los seres humanos sea cada vez menor. Entonces, la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿qué pasará con los puestos de trabajo? Algunos indican que no hay problema, ya que se están generando nuevos puestos de trabajo para crear las nuevas tecnologías. ¿Pero es esto cierto? es que nos basamos en las estadísticas e investigaciones, la creación de los nuevos puestos de trabajo es muy limitada si los comparamos con los puestos de trabajo que se están eliminando. Y esta tendencia no solo está ocurriendo en las empresas de manufactura, también está pasando en otros tipos de negocios. A continuación, vamos a ver un spot publicitario de una cadena de tienda de conveniencia. Como pueden ver en el video, la tienda no es atendida por ninguna persona. La dama ingresa a la tienda y toma los productos que necesita directamente y termina pagando los productos escogidos utilizando su mano, es decir, utilizando un medio de pago biométrico. Como se dan cuenta, la automatización está ocurriendo en todas las industrias tradicionales. El proceso de automatización en diferentes tipos de industrias está trayendo consigo el primer efecto, la reducción de los puestos de trabajo. Un estudio de la Universidad de Oxford indica que el 47% de los trabajos actuales van a desaparecer en los próximos 25 años. Estudios similares indican que paulatinamente irán desapareciendo puestos de trabajo como el de modelos, árbitros, jueces, personal de telemercadeo, taxistas, entre otros. Como pueden darse cuenta, la mayoría de los trabajos que requieren de procesos repetitivos o de decisiones basados en datos históricos serán reemplazados por robots o computadoras con inteligencia artificial. Pero muchos de ustedes deben haberse sorprendido que vayan a desaparecer el de personal de telemercadeo. Digo esto ya que dichas personas deben ser capaces de mantener una conversación con otras personas y tener el poder de convencimiento para poder lograr la venta de productos o servicios a través del teléfono. Y creemos que las computadoras no pueden hacer esto todavía. Pero ¿estamos seguros que las computadoras todavía no tienen esta capacidad? Veamos un pequeño video de la presentación de Google y veamos si su opinión cambia. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Hello, may can I you? Hi, I'm calling to book a Women's Haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm -hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. Well, don't have a 12 p.m. available, the closest we have to that is a 1 p.m. Yeah, we have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m. Depending on what service she would like, what service is she looking like for? Should we move to the next chapter now? Okay, now it's 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her person? her the first thing? The first thing is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. It's been great. It's great. Have a great day, guys. Como pudimos notar, la inteligencia artificial se ha desarrollado a un punto y ya es posible mantener una conversación con una persona y entender sus intenciones. Si aplicamos esta tecnología al área de los servicios, mucho más puestos de trabajo estarían en peligro de desaparecer. Pero la situación no es tan mala. Como ya lo dijimos anteriormente, también se están creando nuevos tipos de trabajo. Hace unos 10 años 10 no hubiéramos imaginado que existiesen profesiones como youtubers, conductores de Uber, desarrolladores de aplicaciones para móviles, pilotos de drones y consultores de redes sociales. Las nuevas tecnologías han permitido que vayan apareciendo nuevas formas de hacer videos Y esta tendencia va a continuar. Un informe del Foro Económico Mundial indica que el 65% de los estudiantes de primaria en la actualidad, cuando sean adultos, tendrán profesiones que no existen en la actualidad. Por otro lado, la empresa Dere es más drástico en su informe, indicando que el 85% de los trabajos que van a existir en 2030 no han sido inventados todavía. Esto significa que nuestros hijos podrían estar trabajando en profesiones nuevas como minero de asteroides, guías turísticas espaciales, consultores de genética, desarrolladores de avatar, etcétera. Profesiones que en este momento parecerían ser de ciencia ficción. El segundo gran cambio que nos trae la industria 4.0 es la transformación de las empresas de manufactura en empresas de tecnología de información y comunicación. Si recordamos, hace algunas décadas atrás, los electrodomésticos eran productos sencillos que tenían un fin muy específico. Los televisores solo servían para mostrar videos receptados en sus antenas, las refrigeradoras solo servían para almacenar los alimentos, las aspiradoras eran productos totalmente manuales. Pero en la actualidad, los electrodomésticos tienen un alcance mucho mayor. El siguiente video muestra algunos de los productos que están a la venta actualmente. You are so cute. Hello. What should we have for dinner tonight? How's lasagna? Wow, that sounds wonderful. Mm -hmm. Do we have all the ingredients? Checking ingredients for lasagna. We don't have cheese. Should we order? Mm -hmm. Okay, I'll order. Hi, LG, play the music. Hi OG, let's back the room, shall we? Of course. I'll do that. No. No! no. <laughs> How yeah, about the baseball channel? <gasps> Your favorite. Hi, LG. Have you seen my blouse? Over here. Shh. Hi, I'm here. Oh. Set the timer for thirty minutes. Make it one hour. Oh my. <sighs> <sighs> Are you okay, darling? It's my fault. I did it. I'm very sorry. I'm sorry for what I've done. Como se dan cuenta, los electrodomésticos modernos cuentan con un sistema operativo, un software de procesamiento de lenguaje natural, acceso a la computación en la nube, comunicación inalámbrica y software que dan beneficio a los usuarios. Como se dan cuenta, la tecnología utilizada por estos productos no se diferencia con la tecnología utilizada por empresas netamente de tecnología de información como Google, Microsoft y Facebook. Es decir, las empresas que antes eran de manufactura, como LG o Samsung, están implementando cada vez más soluciones de tecnologías de información. Y esta tendencia no es solamente en los electrodomésticos, está ocurriendo en diferentes productos tradicionales. Por ejemplo, se puede decir que los carros modernos que ofrecen diferentes tipos de servicios a los usuarios son prácticamente computadoras sobre ruedas. Esta es una publicidad que Hyundai publicó en un periódico coreano. En esta publicidad, una mujer pregunta a su esposo que trabaja en Hyundai si realmente trabaja en una empresa de automóviles. La dama hace esta pregunta, ya que actualmente en Hyundai no trabajan solamente personal relacionado a la industria automotriz. Ya existen muchos expertos de diferentes ramas, especialmente del área de tecnología de la información y comunicación. Las empresas tradicionales de carros ya han comenzado a competir con nuevas empresas. Por ejemplo, Waymo, que es una empresa que nació de Google, está liderando el mercado de los autos autónomos. y ofrece servicios reales de taxis utilizando estos tipos de vehículos. Su tecnología está más adelantada que el de las empresas tradicionales de automóviles. Tesla, que es una empresa relativamente nueva, también es considerada como uno de los líderes de la industria de carros eléctricos. Asimismo, las empresas como LG, Samsung y Dyson están fabricando componentes de carros. Como pueden notar, ya es muy difícil diferenciar cuáles son las empresas que están en la industria automotriz. Y esto no es solo en empresas grandes. Por ejemplo, productos que eran del campo de los artesanos están siendo invadidos por las empresas de tecnología. Por ejemplo, las macetas inteligentes, que permiten medir el nivel de humedad y nutrientes de la tierra, está amenazando a los artesanos que fabrican estos tipos de productos. Y los ejemplos son muchos. Ya la mayoría de los productos están comenzando a conectarse al internet para dar mayores beneficios a los usuarios. Ya es común ver cerraduras inteligentes, toma corrientes inteligentes, inclusive tenemos ollas arroceras que podemos controlar a través del internet. En resumen, podemos indicar que cada vez existe menos diferenciación entre las industrias. Ahora, los negocios, además de estar pendientes de sus competidores directos, les sugiero que revisen este video, porque realmente es, dura bastante, pero creo que es suficiente para el objetivo que buscamos. Es un video muy interesante que está en el material que se les ha dado. Bien, entonces eh, ya estamos en la segunda hora. Tenemos que avanzar. Eh, tenemos acá revisar este link. Por favor, todos tienen acceso a este link. Eh, y si no tienen, yo les voy a poner en la opción eh, chat. Okay pongan en la opción chat tengo que dejar de compartir porque no aparece no, no, no aparece no lo veo Voy a dejar compartir un ratito para ponerlo en el chat. Este es el enlace. ¿Está bien? Bien, entonces eh, yo lo que voy a hacer es eh, mostrarles, eh, compartir la pantalla, pero vamos a, dos personas van a salir después que yo y van a hacer lo mismo para comprobar si me han entendido la tarea. ¿Está bien? Bien, entonces, eh, precisemos. Tenemos esto en pantalla, ¿no? Entonces, yo voy a hacer eh, líneas de investigación, ¿está bien? Entonces, hay dos palabras que yo debo poner en inglés. Una palabra es líneas de investigación, líneas de investigación en inglés, y la otra es eh, modelo de gestión empresarial, ¿está bien? Eh, todavía no estoy mostrando las líneas, son nueve líneas para cada especialidad. La tarea va a ser para ustedes esa. ¿no? Pero voy a poner como un título, como ejemplo, vamos a ver eh, modelo de gestión empresarial. Entonces, copio esto, copiar y ya me voy al, al aplicativo, ¿no? este aplicativo. Y acá pongo, entre comillas... Bien. Bien. entre comillas y ponemos acá desarrollar y vemos un montón de artículos y elijo cuál es el mejor aquel que tenga más referencias ¿no? yo lo dejo a su criterio yo voy a escoger el, el que tiene ocho referencias que es este de acá ¿Dónde estás? este de acá ¿por qué elegí esto? porque se me ocurrió ¿no? entonces eh, elijo esta y me da pues eh, perdón este y me da vamos a ver acá ¿no? este de ocho referencias ahí está cargando está procesando y qué es lo que me da me da un mapa de los temas calientes no y eh, quiero ver en, está en inglés quiero verlo en, pongo acá en español entonces eh, yo quiero ver un poco en detalle esto eh, En detalle, entonces yo lo puedo ampliar, ¿no? ¿Y qué me dice? no Por ejemplo, este de acá que me interesa, ¿no? Este de acá, no quiero ver, me dice cuáles son los nombres de los autores que están tratando un tema relacionado. Y este tema, ¿cómo se relaciona con el otro grupo de temas de este señor? ¿no? Y, y acá hay otros temas, ¿no? De autores. Esto se llama eh, mapeo de, de temas de investigadores. Esa es uno, una forma interesante que tenemos para conocer eh, las, las líneas. ¿no? Entonces, eh, la traducción dice: el modelo de gestión de empresas familiares de la industria del hogar, de la moda, eh, BATIC, ¿no? Es un, una aplicación, dice es, eh, empresas, este modelo se usa mucho en empresas familiares el estudio tuvo como objetivo explorar el modelo de gestión de la empresa familiar y sus limitaciones y las soluciones de la realización de las buenas prácticas de gestión profesional los temas de la investigación son se hicieron en cuatro industrias caseras, creativas creativas que se procesan que procesan el VATIC y Habría que analizar eso que es, ¿no? En varios atributos de moda. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eh, ya he explicado, es pues, el modelo, he escogido uno de los tantos temas, ¿no? Como dije, hay variedad de temas, ¿no? Eh, y, eh, eh, lógicamente, yo he puesto el tema... De, de línea de perdón de modelo de negocio pero acá lo podemos cambiar para lo cual ustedes han recibido este link perdón este no es donde no, estas líneas de investigación está acá mm. Entonces entro acá. A ver. A ver, pa, hablemos con los cremas. A ver. Porque acá vamos a ver si hay crema. A ver. De las nueve líneas de investigación de industriales. A ver, señor Castillo. Señorita Rosales Salguero. Lino, Ancalle y Céspedes. Escojan uno, cada uno de estas líneas. ¿Está bien? Le doy cinco minutos para que vayan escogiendo. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, cinco minutos les doy. Yo voy ya, a un momento, están tocando mi, mi estudio. Voy a atender quién es el aliancista que me está perturbando el día de hoy y ya, ya debe ser un curador, ¿eh? ya Ya, es el, un gasfitero que quiere que arreglar, pero estoy ocupado. Bien, jóvenes. A ver, señor Castillo. ¿Está o no está Castillo? Profesor, bueno, claro que sí. A ver, del 1 al 9. El número 2. 2, ¿está bien? 2. Señorita Carol Rosales. Sí, profesor. ¿Qué número? 4. Eh, 4. Ya. A ver, un ratito. Tengo que apuntar porque yo me voy a olvidar. A ver. ¿Se puede repetir, ingeniero? Disculpe, o tenemos que elegir otro ya. Sí, se puede repetir, pero de preferencia, ustedes, algo que les guste, porque cada línea hay variada de temas. ¿No? Castillo, el número. ¿Qué dijiste, Castillo? Número dos, profesor. Dos. La señorita, Carol. Cuatro. Cuatro. Eh, ¿Quién más sigue? Lino, ingeniero. ¿Ricardo? Sí, eh, también quisiera el número 4. Ya. Habla aliancista Ronald. Ingeniero, la número 4. No, ya no, pues ya no sea goloso, pues. Ya hay ya, ya tiene que cambiar. ¿eh? No, porque quieres ver lo que hace la señorita Carol. Seguro, vas a copiar. La tres. Tres, ya. Sí. A ver, Ailton Jesús, tiene nombre de, de corredor de carreras. A ver, deja tu carro y responde. Sí, puede ser la tres. Tres. Ya. Y el señor Ancalle la número 6, ingeniero. Ah, está bien. Ya. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, ustedes eligen la línea. Por ejemplo, voy a escoger este: eh, modelo de mejoramiento de producción. ¿Está bien? Voy a compartir. Estoy compartiendo pantalla. A ver. Entonces, me, modelos de mejoramiento de producción. Señora, por favor, estoy ocupado en clase. Me va a disculpar, pero okay. estoy ocupado. Disculpe. Yeah. Okay. Entonces, eh, el, el tema es lo siguiente. Entro acá y pongo eh, modelo de gestión. ¿No? Sí. Entonces, este es el tema. ¿Está bien? Copiar. Entonces... Yo me voy ahora, me voy a mi eh, buscador, ¿no? cierto?, en este caso, entro acá y pongo entre comillas. ¿no? Y voy a construir y acá puedo ver los papers, ¿no? En este enlace veo todos los papers y en este de acá... Construyo los temas de los papers cómo se están relacionando. Son, las, son los eh, conocimientos frontera. ¿Está bien? Ambos, ten, por lo menos de paper, tiene que conseguirse mínimo tres. ¿Está bien? Vamos a agarrar un paper como ejemplo y lo vamos a traducir con un, un software y, y, y lo pueden poner en castellano también. Si tiene menos de 20 páginas, más o menos. ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, vamos el, el gráfico primero. ¿eh? El gráfico. Entonces, ya está. Perdón, me he equivocado, creo. ¿He puesto en castellano o no? En inglés. A ver. Así, está en inglés. Ya está. Ya. Lo que pasa es que está en el traductor. Entonces, tienen todos estos papers. ¿Está bien? Entonces, agarro uno de ellos y toma en cuenta por ejemplo esto es modelado de mejora continua en sistema de producción este interesa tiene bastantes citas y tiene referencias entonces analizo esta espero entonces está acá va generando eso en función a la data este es una data que se recopila de todos los artículos de investigación. Entonces, quiero verlo primero eh, para que se vea mejor. Entonces, veo esto, ¿no? Y, y hacen control print y lo pegan en el blog ¿Está bien? Pega en el blog Pero si quieren analizar más, entonces lo hacen y pueden ver el autor. Ustedes tienen que buscar los tres artículos que van a investigar tiene que ser de uno que esté cercano acá, pues, ¿no? En esta área. No vas a poner por acá, pues, un autor que ni siquiera tiene una citación, nada, ¿no? Tiene que estar por acá. ¿Está bien? De temas de la línea de investigación. Puede coincidir la, la línea de investigación 4, pero no va a conseguir los textos, no va a conseguir la, la nube de, de, de fronteras, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, vuelven acá, vuelven acá y acá tienen la explicación de este artículo, ¿no? Este artículo lo quieren ver en detalle, entonces el artículo está acá, PDF, ¿está bien? Ahí está el artículo, tiene 14 páginas, lo puedo traducir. ¿Cómo? Primero lo bajo, ¿Eh? lo guardo, miren todo lo que hago, ¿eh? yo no repito, entonces el documento se llama crema1, vamos a llamarlo, crema1, entonces lo guardo, pdf, ya está, yo quiero este documento, entonces me voy acá y lo voy a traducir, traductor, este es un traductor muy bueno que le recomiendo, eh, digamos, um, ubicarlo, ¿no? Acá. Entonces, este traductor, cuyo enlace lo pongo en el chat para que vean que todo les doy, ¿no? Para lo cual tengo que dejar de compartir para que se vea el chat, porque... No aparece. Ya está el enlace. Entonces vuelvo a compartir la pantalla. Ya está. Entonces aquí está el traductor. Ya bajó el artículo. Crema 1. Lo voy a traducir. Entonces subir acá el artículo. Busco crema 1. Crema 1. ¿No? Y espero que lo cargue. Y automáticamente va a detectar de qué idioma original y a qué idioma lo va a traducir. Ya está, ponen traducir. Acá cuando llegue a tener 100% ya está en 87. Y acá debe aparecer un enlace. Ya está, descargue el documento traducido. Lo abre y ahí está el documento. Está claro, señor Ancalle? señor ¿Podría mostrarme en qué lugar puedo descargarlo, ingeniero? Disculpe, estaba entrando al, a la página para, para ir Uy, viendo mi tira. Pues mira, tú eres Huancaí, nomás, no Con lo de Huancayo yo no me meto. Hay un pacto secreto. Todo, todo demás, lo he visto bien, ingeniero. Solo la, la parte de la descarga me lo perdí La descarga. ¿Entras acá nada más este enlace que está en el traductor? Voy no, a... de la descarga del documento, ingeniero. El documento. Ah, el documento. Ya, entro acá. ¿Está bien? Exacto. Entonces acá aprieto. Uh -huh. Y acá dice descargar. Ah, ok. Perfecto, ingeniero. Listo. Lógicamente voy a escoger artículos que tengan citaciones, que tengan eh, referencias. Si no tiene cero referencias, cero citaciones, dice que no, mmm, nadie lo ha visto, ¿no? ¿Está claro? Y vamos al blog. Ahí está el blog. Este es el blog de eh, modelo de gestión empresarial. ¿Está bien? Este blog está acá, el blog, está el modelo. ¿Quiénes son los que están en este momento ya activos? Vamos a ver. Vamos a ver, el que no está activo es Aliancista, por si sea, acaso. Dice, invitaciones pendientes para ser autores. A ver, Albert eh, Sánchez Céspedes. Oye, Céspedes. Se te ha enviado ayer, ¿ah? no te hagas el loco. ¿Eh? Después Lara, Arios John, Aiton, ahí está, al el, el, el, el, el corredor de carros. Está ahí. Después eh, la señorita Rosales. ¿Aceptó o no, señorita Rosales? Eh, sí, recibí su correo. Ah, ya, ya. Siempre las mujeres aceptan. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Quiénes son los que aceptan? Ahí está. Caro Rosales. ¿Está bien? Entonces, ya pueden, eh, digamos, ustedes eh, aceptar. Normalmente, cuando acepten, cuando reciban el enlace, abran solamente su correo de la uni, porque si tienen dos o tres correos abiertos a la vez, se bloquea. ¿Está bien? Y aquellos que tienen, se bloquean, tengo, tengo que volverle a enviar la invitación, porque esa invitación caduca apenas lo abras ¿Está claro? Entonces, eh, ahora voy a comprobar si ustedes me han entendido. Uno de ustedes va a comenzar a hacer lo mismo. Entonces, dejo de compartir. Y ahora el señor Castillo. Haga lo mismo, señor Castillo. Demuestre que es crema. Profesor, me encantaría, pero estoy de celular y mi computadora ahorita, donde estaba conectado, está fallando. Ya. O puedo intentarlo de celular, si no. No, no, ya, tiene que venir más preparado a la clase, profesor. A ver, el señor Lino. A ver, su oportunidad, Lino. Señor Ricardo Lino, ¿está? ¿Lino? ¿Ricardo Lino? A ver, señor Ancalle, presente en pantalla. Perfecto, señor. Mi celular está un poco lento. Ya, ya. Vamos a continuar entonces con el señor Ancay. A ver. Ok, ingeniero. ¿Puede visualizar, ingeniero? Sí, sí, Troman. A ver. Ok. Bueno, ahorita estamos en lo que es este Connector Papers. Y bueno, la línea de investigación que yo, que yo este. La línea de investigación que yo estoy buscando es este, creación de negocios innovadores. ¿no? Ya. Y acá le voy a poner. Con... Entre comillas. Sí. Ya. Yeah. Eh, voy a buscar y de todos los que he visto, eh, la que más referencias tiene es esta de acá que tiene 66 referencias de Carval Y bueno, voy a entrar a esa. Ya. Yeah. Yeah, este es el mapa. Este es el y... mapa que lo tiene que control pin y lo lo pones en el bloco. ¿Está bien? Uh -huh. yeah. Y bueno, este... y ahora voy a descargar, ¿no? Ya, yeah. pero un, un ratito, aunque ahí. Okay, el, autor, el autor se llama Carvalho Honker. Tienes que uh -huh. ubicarlo ahí, en uno de ellos. Eh, ¿A qué se refiere, ingeniero? Eh, en una de las bolitas está Carvalho. Claro, acá está, ingeniero. Ah, acá. Eh, eso, eso tienes que un poco indicar que ese artículo está relacionado con lo que vas a traducirlo. ¿Está bien? Ok, ingeniero. Ya, al momento que lo pongas en el blog. A ver, bájate el artículo. Ok, ingeniero. Ahí está. Eh, PDF. Ya está. ¿Cuántas páginas tiene? Mm, 28 páginas nada más. Sí, sí lo graba. Sí lo traduce. Y okay. sí, Traducido hasta 35. Pone un nombre así. Puede ser el mismo si consideras. Ya. ya. Listo. Ahora vamos a ir a la página del traductor. Ah, bueno, lo he lo puesto en el, en el chat, ¿no, ingeniero. Sí, probé. No, no lo veo, ingeniero. Que lo he puesto en el lo no. vuelvo a poner, ¿ya? Como eres medio aliancista, te tengo que hacer caso. <risa> a ver. Acá la tengo, ingeniero. Ah, ya. A ver, apenas dije que eres aliancista. ¿te? Ya pongo mm. traducir ahora. Traducir ahora. Ya está. Espera un ratito. Sube el archivo. Sí. Ahí está. Espera nomás, solito lo hace el software Espera nomás. Uh -huh. Detecta el inglés y pones traducir. Ya, traducir. Yeah. Ya, espera solito que cargue. Espera nomás. Ahí debajo de convertir PDF dice descargue su documento. Aprieta ahí. Uh -huh. Ya, abre tu documento traducido. Ya está, ingeniero. Así es. Entonces, ahora eh, todavía no estás en el blog, ¿no? Sí, ahí estoy, ingeniero. Este, ah, es ya, ya aceptaste. Ya aceptaste. Claro. Sí, ahí. sí, aceptó, ingeniero. Sí. A ver, vamos a hacer una prueba, ¿ya? Entra al blog. Sí. Para que todos vean que tú eres crema, mano. Hasta ahora está... ¿tiene, ¿Eres candidato todavía? Ya yeah, Ingeniero, ¿este es el blog, Ingeniero? Ya, yeah. no, eh, no este, este no es el blog. El ah, blog perdón, acá, acá dice... lo tengo. Ah, no, sí, sí, ya, el... ya, ya, ya, entra a tu cuenta de Gmail. <risa> no, no. Acá, acá lo tengo, Ingeniero, lo tenía en otro... No, ese es el blog, pero vamos a... No, no me refiero a que tú puedas conocer el blog, sino que puedas ser autor del blog. Mm, ok, Ingeniero. No, no, no estás como autor. ¿Te llegó la invitación? Sí, me llegó un ingeniero aceptado y me pedía un, darle un nombre. Ah, no, es que tú estabas, por eso, eso te pide porque cuando tú ingresas eh, con dos cuentas o tres cuentas a la vez, debes tener solamente tu cuenta de la UNI para que no te pida eso. Claro, acá está y... Ya. Esta invitación ya no es sí, valida, me parece... Aquí. Por eso, pues, yo, yo soy crema, pues tú, tú eres candidato a crema, pues, Sos. ¿Ah? <risa> ahorita te, te vuelvo a hacer la invitación, ¿está bien? Ok, ingeniero. ¿Tu correo cuál es? Eh, Jack.ancalle, ¿Ah? con J, Jack.ancalle, o lo escribo, si no, ingeniero, en el chat, porque JHSK. A, H, a ver, pongo, okay. pongo en el chat. Ahí está, ingeniero. Ya, Trump. Qué Complicado te hace eso eh? ya. Estoy tratando de ver tu... Ahora sí. ¿Tienes Jack? Sí, ingeniero. A ver. Ya está. Ya está. Enviar. Ya, socio, ya acabo de enviarte. Lo que tienes que hacer es no abrir con tus otras cuentas, ¿está bien? Solamente la de la UNI. Ingeniero, disculpe, a mí tampoco me ha llegado la invitación. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Césped. ah Césped, sí te ha llegado, Césped. lo que pasa es que tú eres aliancista, pues socio. La máquina de TIC. En un ratito lo solucionamos, ¿ya? ¿eh? Sí, gracias. No, Ingeniero, todavía no me parece el correo. A ver, busca en, en spam. No, Ingeniero iga sí, Si sí, se te envía ¿eh? ya no permite volverte a enviar, tengo que borrar lo que te he enviado a ver. Estoy enviando por segunda vez a jack.ancalle.i@uni.pe. Mhm. Uh -huh. Ya te acabo de volver a enviar. Qué raro. Me siguió No, ingeniero, qué raro que... Bien raro. Bueno, esperemos, pues, porque yo acabo de enviarte por segunda vez, y ya pues ya eres piña, pues, de repente se está demorando, están tomando en el en el, en el terminal de Lima-Huancayo, ¿no? ¿no? Para que llegue el internet, de repente por conectividad, ¿no? Tal vez, ingeniero, podría hacer eso. Sí, hay que esperar. ¿no? ¿Ya? Okay. Eh, ya. Yo, eh, supongamos que ya lo has hecho, yo voy a hacer el ejemplo. ¿ya? Ok, deja de el compartir. compartir. Sí, okay. Ya. Eh, miren, yo les voy a enseñar algunos trucos, de repente, como ustedes son trómenes, pues, no lo que, lo, lo que yo les puedo enseñar de repente eh, es, es evidente, ¿no? pero no está de más pues compartir porque... Eh, lo que uno sabe, eh, si lo sabe y lo puede compartir mejor. ¿no? Entonces, supongamos que ya tengo el artículo, ya tengo eh, y tengo el blog. Entonces, ahora eh, entro a, a, al blog. ¿no? ¿Cómo entro al blog? Eh, normalmente ustedes están acá, una vez que ya aceptaron todo, y se van a los tres puntitos a los nueve puntitos que aparecen en la parte superior derecha y van a la opción Blogger y automáticamente debe aparecer lo, el blog, ¿no? Está. en este caso, bueno, yo tengo un montón de blogs entonces busco acá el blog de, de, del curso y ahí debe aparecer algo así, ¿no? cuando ya han aceptado entonces, este blog va a tener una serie de, de, de datos si quieren modificar, no van a poder. ¿Por qué? Porque solamente pueden modificar lo que ustedes mismos han creado. ¿Está bien? Porque van a estar como autores. Si fueran administradores, entonces sí podría modificar cualquier archivo. Pero no, pues, por el momento van a ser autores, van a poder poner sus trabajos. ¿Está bien? Entonces voy a ser como autor. Entonces, en la parte superior izquierda dice crear nueva entrada. ¿Está bien? Acuérdense que yo ya grabé un archivo y lo tengo en Word. ¿Está bien? Entonces, eh, voy, a, voy a crear una entrada. Y acá pongo actividad, actividad del curso y pongo el día de hoy, ¿no? 06 de abril. Bien. Entonces eh, es, es, es, explico, ¿no? La línea de investigación elegida es, ¿no? Ya pones ahí y mi, mi participación es entonces, ya. Entonces puedo poner el gráfico, una imagen. Eso saben cómo subir la imagen. Y ahora vamos a subir el artículo. ¿Está bien? Entonces, el artículo lo pueden subir de varias formas, ¿no? Como enlace. Van a poner su enlace. Comparten el enlace. Pueden subirlo todo el artículo. O pueden subir toda la web. ¿No? Lo pueden hacer. Les voy a enseñar algunos trucos, ¿no? Vamos a ver. Voy a, supongamos, acá va a ser la versión 1, acá voy a hacer la versión 2, y acá voy a hacer la versión 3, ¿no? Diferentes formas del mismo artículo, ¿está bien? Ya, entonces comencemos. Entonces acá pongo HTML, entonces la versión 1 la voy a poner acá, la versión 2 la voy a poner acá, la versión 3 del mismo artículo, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a mi eh, material del curso, entonces pongo acá eh, eh, la opción Google Drive. En Google Drive pongo nuevo, entonces subo el archivo, puedo subir el archivo en inglés, puedo subir el archivo en castellano, puedo subir los dos archivos, como quiera, ¿no? Entonces voy a subir el archivo original, que es este, el crema sin traducir. ¿Vale? Entonces ya está. Acá aparece. Y voy a subir también el, el, el archivo traducido. ¿Vale? Esta crema traducido. ¿Vale? Entonces aquí está el crema, crema traducido y el crema en inglés ¿Ya? el primer crema va a ser A el segundo crema va a ser B el tercer crema puede ser la imagen ¿no? ya entonces comenzamos con documento entonces, este es el original yo lo quiero tener todo el documento puesto en el blog entonces ¿qué hago? primero antes de hacer cualquier cosa este documento tiene que estar libre para que lo vea cualquier persona entonces mi comparto lo comparto libre, de la siguiente forma. Obtener el enlace, está restringido, y acá cualquier persona. Una vez que ya está libre, recién, yo puedo hacer esto. Pongo acá, abrir en ventana nueva. Una vez que ya lo han abierto en ventana nueva, aparece la opción HTML. ¿Dónde? Acá. Insertar el elemento. Copio. Copiar. Y me voy al blog. A lo que es A. Ese es el documento original. Vuelvo. Estaba acá en Google Drive. Ya está. Entonces, eh, estoy acá. ¿Perdón? ¿Estoy acá? ¿Dónde estoy? Acá estoy. Vuelvo. Y acá hago lo mismo, pero con el traducido. Lo hago compartir completo. Listo. Ahora sí, abro una nueva ventana y aparece la opción de insertar. Vuelvo a copiar, copiar, me voy al blog y en B. Algo parecido hacen con la imagen también, ¿no? Después vuelven a esto que estaba acá, lo ponen en lista de redacción y ponen publicar. Confirmar. Y ya como ustedes son autores, activar el curso. Lo miran acá. Ahí está. Aquí está el material inglés y aquí está el material traducido. ¿Eh? Más acá pueden ver el, las nubes, ¿no? Los temas de nubes con, con el autor. ¿Está claro, señorita Carol, Víctor, Ricardo y Ronald? Ingeniero, un favor. Sí, señorita. ¿Cuál es su problema sentimental? Y es que acabo de volver a entrar a en la invitación que usted me envió y ya no se puede. O sea, sale como que ya esta invitación... No, presente en pantalla su correo y entre a la opción de blog, ahí está, si usted ya aceptó no tiene por qué volverlo a invitar a ver, presente en pantalla, a ver, vamos a trabajar con usted ¿está bien? Sí, pero no puedo compartir pantalla ¿por qué? ¿se enamorado no le da permiso? me sale que un mensajito que no, no puedo compartir qué? Me sale un mensaje de que no, no estoy autorizada a compartir pantalla. Usted está compartiendo no. todavía, ingeniero. Ah, ya, yo estoy compartiendo. Disculpe, señorita, porque yo mismo no sé lo que hago. Hay veces Aquí está atrapado. Disculpe, señorita. Ya, ahora sí, disculpe. Ya, ahora sí, por favor. Gracias. Señorita Carol, por favor, ahora sí ya tiene acceso. Ya. Entonces, en la parte superior de su correo, no, no, no, no ponga eso, ya, ya no es necesario. Vuelve a entrar ahí. En la parte superior, mírese, tranquilices. la parte superior hay nueve puntitos. Busque blogger ahí. Blogger, blogger. Blogger, blogger. Sigue bajando, debe, debe estar más, más en, en Google Workplace. A ver. Eh, ¿Ahí en Workspace? Sí, sí. Ya, yeah. voy a buscar. Y lo que pasa es de que... Blogger, busque Blogger. Seguro no se ha activado para el caso suyo, ¿no? Lo puedo buscar tú? con el buscador, ¿no? Sí, Blogger. A ver... Blogger, falta la E y la R. Ya, yeah, vamos a ver. Ahí escribí completo lo que es Blogger, pero... No, no, hay. no y De nuevo, entre a los nueve puntitos. Ya. Y ahí tiene la opción de buscador o no? Buscador. ¿Se refiere al buscador normal de Google? Sí. Eh, no. Qué raro. No. Google Keep. ir Cuenta, contactos. No. Usted tiene. Bueno, fue mi día. Qué raro, señorita. Usted creo que tiene un correo especial. Es de la uni. A ver. Pues, pero. No sí raro. no. Ser, ¿eh? Mire, yo voy a presentar en pantalla para que vean lo que ocurre conmigo. ¿Está bien? Sí, sí. para que vea que no, no es otra cosa déjame presentar a mí bien raro mire yo pongo acá y eh, voy a mostrar mi correo de la uni este es mi correo de la uni dónde estoy aquí está ahí está el correo de la uni y aprieto los nueve puntitos y aquí está el blogger. Se da cuenta. ¿No? Entonces, ¿cómo lo obtuve? Aquí estaba al final y eh, aparecía. Entonces, ¿qué lo he hecho? Lo he jalado, ¿no? Lo he movido hacia arriba. Me permite subir, ¿sí? ¿No? Lo he subido y nada más, ¿no? Se da cuenta eso es lo que he hecho. Me parece sí, sí. raro que eh, usted no tenga. Entonces entran acá no eh, con su correo, apretan blogger y automáticamente está todos los blogs que yo usted está. Porque si usted se da cuenta, mire, yo entro acá en, en configuración y usted ya está como autora, mire. Sí, pues, eso es lo más... Autores, ¿no? Ahí está, y ya está usted, Carol Rosales. ¿No? Ah, señorita Carol, pues usted sí. está enamorada, pues. Mire, ¿con qué cuenta le ha aceptado? Ah, sí. No sé pues en vi. qué momento usted tuvo... Ya, no, ya, vi. Vi. <risa> ya, ese es el problema sentimental, señorita. Ya, ya no es problema mío, es el problema suyo, que tiene su enamorado, la tiene así. Ya, ahora de nuevo, entra a su cuenta de Ya ve que es aliancista cuando quiere. Presente en pantalla, señorita, pero su cuenta de ya, ya. ya ve, me quería impresionar que usted es una tromen qué sé es yo. Ese, ese es mi correo email gmail, me parece, ¿no? A, a, a, a, vaya a los nueve puntitos, ya, busque, busque Blogger y tampoco, ya pasó ya pasó más arriba esto. ya más arriba voy a buscar más arriba ahí está ahí, ahí, ahí está apriete ya ahí está ahí estoy ahí y ahora estoy voy a uh -huh. nueva entrada y pone todo Te pero me va a aceptar con ese correo entonces profesor perdón me va a aceptar con este correo entonces Claro, ¿qué puedo hacer si usted me ha dado ese correo? <risa> ya, profesor. Usted, usted es la culpable y quiere que yo le solucione. Ya, profesor, gracias. Ingeniero, disculpe. Gracias. Sí, sí, estimado. Este, no, no me ha llegado su correo todavía, pero yo ya había aceptado la invitación y en, entré de frente a Google, o sea, en Google puse Blogger y, y ahí ya pude entrar, ingeniero. Ya estoy en su blog, ahorita blog Ajá. empresarial y todo. Ya, pues, ha habido así como, tú estás en Huancayo, pues... Eh? un eh, blogger no mucha altura para estar en Huancayo oh, okay, pues, <ríe> sí, hay formas de entrar tú sabes que hay que insistir ¿está bien? entonces eh, voy a, ahora en los minutos que me queda eh, voy a solucionar eh, el problema Ronald, ¿ya recibiste la invitación? Ronald César oh, aún no ingeniero, a ver, yo creo que eres aliancista, Ronald, ¿ah? ¿eh? Porque ya te he enviado, Ronald. El, el, los que ya están inscritos son Víctor Castillo, Carlos Rosales, Lino Mota. El único aliancista eres tú, socio. A ver, vamos a, a sacarte de acá como invitación. Ingeniero, disculpe, no se... Ya, no sé si me podrá decir con qué correo tal vez me haya escrito. R, otro correo? r, céspedes, ah, no suena, sí, sí, arroba arrobauni.py. Sí, sí. Ese es el que sí, no... no es existe. Sí, estoy ahí y no... Ya, voy a borrar. No veo. Voy a borrarte. Ya. Yeah. Y, yeah. y voy a volverte a invitar. ¿Está bien? Sí, gracias. R, céspedes de okay. chica. arroba, arroba uni.pe. ¿Ya? Te estoy volviendo a enviar. ¿Listo? Sí, está bien, gracias. Ya. No abras otros correos, sino ese correo para que funcione. Bien, jóvenes. Yo tengo mi clase que viene, entonces tengo que salir unos minutos antes para no perjudicar al otro profesor que debe estar por usar esta esta plataforma. Resumiendo, ya tienen la tarea, han escogido la línea, es, vean el material, jóvenes, lo que están haciendo es descubrir líneas de investigación que pueden ser de su interés como profesionales que ya prácticamente son, tienen que aprovechar lo que se les da para su beneficio, ¿está bien? Y eh, tienen el artículo, tienen el, la nube, la tendencia, cómo va la investigación en ese tema que han elegido, y eh, ya nos estamos viendo. pues Ha sido un gusto, marquen su asistencia en el, en el Live Interface eh, para marcar la asistencia y ha sido un gusto que tengan una buena semana, cuídense y que voten pues, por, por, no sé por quién votarán, pero ojalá que, que tengamos un mejor futuro como país. Un gusto, buena semana, saludos.